LA REALIDAD AMPLIADA LOS FOCOS DEL MULTIVERSO FOCO 4 El siguiente paso hacia adentro es el foco 4 de consciencia. Una vez que has terminado tu experiencia del mundo físico y has pasado algún tiempo en el F3 ajustando de vuelta la realidad subjetiva, en algún punto estarás listo para cambiar de nuevo tu foco primario al foco 4. Foco 4 es donde las cosas realmente se ponen interesantes. Una vez que nos acoplamos al foco 4, nos convertimos en nuestro yo ampliado. No me gusta usar el término yo superior, ya que no tenemos un yo superior o inferior. Tú eres tú, es solo que te has enfocado tu atención desde tu perspectiva F4 hacia una estrecha perspectiva F1 para el propósito de experimentar el mundo físico. Cuando te acoplas con F4, estás acoplándote a la perspectiva completa una vez más. Aquellos cuyo foco primario es el foco 4, no tienen forma en absoluto. Ellos existen como esencias de energía, lo que podríamos llamar un punto de consciencia. Esto es lo que menciona... Mmm, por ejemplo, David Icke, cuando menciona que somos puntos de consciencia experimentando la realidad física. Continúo. Lo que podríamos llamar un punto de consciencia. No les puedo decir realmente cuántas personas residen en el F4, pero es ciertamente un número enorme en términos humanos. No estoy seguro. ¿Cuántas personas recordarán las series de TV de ciencia ficción para niños de hace 30 años? Se llamaba El Capital Escarlata y tenía lo que se conocía como la voz del misterioso. Estaban esos seres misteriosos hablándote desde ningún sitio. Bueno, eso es bastante parecido a cómo te comunicas con las personas que viven dentro del Foco 4. Entonces, ¿a qué se parece el Foco 4? Bueno, necesitas darte cuenta que el foco 4 no es nada parecido al F1, F2 o F3. Es único. Tú te desfasas dentro de lo que se siente como una enorme red de comunicación interconectadas. Comunicaciones interconectadas. De alguna forma es como enchufar tu computadora a Internet, pero estás conectado, conectando tu mente a una red infinita de otras mentes. Hay por supuesto mucho más que eso, pero en resumen esa es la explicación más simple que les puedo dar. Aunque es algo excitante, para hacer tengo que mencionar que no es para débiles de corazón o para quienes no estén totalmente equilibrados mentalmente. El problema se podría decir es que puedes tener el sentimiento de que has perdido tu propia mente. La cosa es que estamos tan acostumbrados a tenernos solo a nosotros mismos en nuestra mente, y la comunicación en estas áreas es completamente mente a mente, entonces lo que haces es unir tu mente con otra mente, o mentes. Ahora, unirse con múltiples mentes es bastante alocado, y te comunicas por medio de pensamientos, imágenes, sentimientos, y así, en formas que son apropiadas para el tema que se está comunicando. En un sentido, el pensamiento se siente como si alguien invadiera tu mente, y las partes más egoístas de ti pueden batallar contra esto. En mi caso me tomó cerca de 100 intentos antes de que me sintiera cómodo con este proceso. Los graduados de los que habla Monroe en su trabajo Deben ser personas que han adoptado el foco 4 de consciencia, como su foco primario. No puedo ver otra explicación. También estoy convencido de que Monroe ha tocado el foco 4 muchas veces durante sus experiencias, pero por alguna razón no cayó en cuenta. En mi caso, fue mi, mi frustración de intentar ir más allá del enfoque 27, de su modelo que me guió a descubrir el foco 4 de conciencia. No es que lo haya visto como el foco 4 en ese momento, la etiqueta vino después. Pero fue obvio que el área era como completamente diferente al área de transición del enfoque 27, eh, 23 al 27 del modelo Monroe. Como he dicho muchas veces, muchas, muchas, hay muchas, muchas personas residiendo dentro del foco 4. Puedes llamarlas esencias de energía pura, a las cuales les puedes dar una aprobadita. Esas personas son bastante sabias y se parecen a un tipo o clase de dioses, eh, se podría decir, pero eso es solo porque esas son esencias de energía subjetivas, que existen como un punto de conciencia, por así decirlo. Cuando cada uno de nosotros complete, por falta de alguna mejor palabra, nuestro actual movimiento de consciencia, o como Monroe decía, graduarse, también residiremos dentro del foco 4, únicamente como una esencia de energía, o un punto de consciencia. Esto es simplemente una pequeña descripción de lo que sería el foco 4 como tu foco primario. En vez de foco 1, o el foco 3, pero asumo que las personas en el pasado simplemente malentendieron qué era qué. Si hubiera atravesado el foco 4 antes de que Freda y Harad, mis guías, me dieran resúmenes detallados sobre qué esperar, entonces incluso yo podría haber equivocado mis interacciones como algún tipo de comunicación con seres divinos porque esa es precisamente la forma que ellos tienen aquí. Ellos irradian un tipo de energía que tiende a volverse emocionalmente como gelatina. Pero ellos no son como dioses. La energía que ellos irradian es meramente un producto de adoptar el foco 4 como su foco primario. Si cualquiera de nosotros elige hacer lo mismo, podríamos irradiar la misma energía. Bueno, esto es lo que me han dicho, pero no lo sabré hasta que lo intente por mí mismo, por supuesto. Debería apuntar que también he descubierto personas en, en la realidad ampliada que han adoptado una clase de este estado semi-F4. Las personas en este estado son como mitad F4 y mitad ellos mismos, por así decirlo. Ellos pueden aparecerse también como una clase de dioses si te conectas con ellos sin saber qué es lo que está sucediendo. Nuevamente, es debido a la firma energética. Lo extraño es que nosotros somos ahora residentes del, F... del foco 4 como un punto de consciencia. En realidad, no hemos dejado el foco 4. Lo que hemos hecho es adoptar un foco primario diferente para los propósitos de nuestra experiencia. Tú puedes imaginarlo como un conjunto de consciencia que se extiende como las lentes teleobjetivo, si lo deseas, desde el foco 4 hacia el foco 1. Lo que nosotros vemos objetivamente como la muerte, en términos de energía subjetiva, es una traducción objetiva de la acción de una persona al cambiar del foco primario 1 al foco primario 3. Después de que vives un tiempo en el foco 3, tú mueres nuevamente, por así decirlo. Cuando cambias tu foco primario 3 al foco primario 4. Y eso completa tu ciclo. Nota, tengo que ser cauteloso al usar términos como inicio o final, porque cuando estás hablando dentro del contexto del foco 4, esos términos simplemente no existen. Desde el punto de vista del foco 4, tu vida aquí es un movimiento que inicias en la consciencia para los propósitos de tu experiencia. ¿Cómo el foco 4 encaja dentro del resto del sistema? Como he dicho antes, nosotros en nuestro estado F4 hemos decidido crear este universo físico, y muchos otros también. Todo con el propósito de permitirnos a nosotros mismos variadas oportunidades para nuestras experiencias. Cuando llega el momento de crear un mundo físico como nuestro universo, ciertamente líneas de suministros y estructuras deben ser puestas en su lugar. <coughs> Cada sistema físico tiene tres áreas básicas de consciencia que finalmente se conectan al foco 4. Cada sistema físico tiene tres áreas básicas de conciencia que se conectan al foco 4. Entonces el área principal o fuerza creativa definitiva es el foco 4. Esta área es común a todos los mundos físicos que están conectados a esta. El foco 4 es lo que se podría llamar un área paraguas y las otras tres áreas de cada mundo físico están anidadas dentro de este paraguas general del foco 4. Esto es parecido a lo que Conrado dice que las tres conciencias, las tres esferas de conciencias, la conciencia de la mente, la conciencia del espíritu y la conciencia del ánima, en lo que él llama la triada, en el test de colores triada, él, él menciona estas, y que cuando están unificadas estas, entonces es como que somos conscientes del foco 4, pero manifestados en forma separada, o sea, como aspecto físico del ser esencial, aquí en, el, en la realidad física del foco 1. Y que ahí es cuando también somos mágicos, y podemos quizás hacer cosas mágicas, como, por ejemplo, eh, destruir a un reptil manifestado físicamente, cosa que está muy interesante. Entonces tienes el foco 4 y 100 realidades de mundos físicos. Claro, tienes el foco 4 como el ser esencial, como el pulpo, y tienes 100 realidades de mundos físicos como tentáculos, infinitos tentáculos, que son extensiones del, del pulpo, en, en diferentes líneas de tiempo, en infinidades de líneas de tiempos. Nota, hay de hecho un número infinito de otras realidades de mundos físicos dentro de nuestro sistema completo. ...pero aquí diremos que hay solo 100. Cada realidad física tiene un foco 1, obviamente... ...porque la realidad física es el foco 1. Entonces hay 100 focos, junto con 100 focos 2 y 100 focos 3. Pero cada una de estas áreas está anidada dentro de un solo foco 4. De acuerdo, la mejor manera de pensar en el foco 4, en mi opinión es pensar en, el, en él como la fuerza creativa definitiva de todo lo que existe dentro de nuestro sistema completo. En otras palabras, todos los planes originales, arquetipos, modelos, etcétera, etcétera, de todas las realidades físicas conectadas al foco 4 son mantenidas en esta área. El foco 3 es un área de transición que está reservada para las personas que regresan desde su existencia física. Las personas generalmente tienen que pasar por un periodo que les sacuda todas las construcciones de creencias que ellos trajeron de la realidad objetiva durante su existencia física para habilitarlos a unirse completamente con la realidad subjetiva del F4 nuevamente. En ese punto ellos pueden decir que, ¿qué experimentar próximamente? El foco 3 también tiene secciones que sirven para lo que se podría denominar como nuestro inconsciente colectivo, pero para nuestros propósitos, pensar en él como un área de transición será suficiente. Los arquetipos originales mantenidos en el foco 4 tienen que ver con todo el estado potencial y probabilidades posibles dentro de nuestra dimensión física. Son descargados del foco 2, lo que las personas hacen entonces es tomar y elegir cualquier acción que se les antoje y jugar con ellas dentro de su área de foco 2. Esencialmente la acción de hacer esto crea un conjunto de probabilidades individuales dentro del foco 2 y cada persona en cuestión decide cuál de esas probabilidades traer a la realidad objetiva, al F1. En otras palabras, cada individuo crea su realidad subjetivamente dentro del foco 2 y entonces ellos la insertan dentro del foco 1. Por favor, notar, no todas las realidades físicas están construidas con los mismos principios fundamentales. No todas las realidades físicas, por ejemplo, incorporan emociones como nosotros lo hacemos. Entonces, los estados potenciales y probabilidades posibles para esas otras dimensiones físicas, o sea, para otras líneas de tiempo, variarán naturalmente. En consecuencia, cada realidad física tendrá su correspondiente conjunto de estados potenciales y probabilidades descargadas desde su área de foco 2. Pero la fuente definitiva para todos estos estados potenciales y probabilidades es el foco 4. Las cuatro áreas de consciencia no están separadas en forma distintiva. Ellas no están entremezcladas en forma no medible. Y cada área está asociada con acciones particulares, exploraciones y o movimientos en la consciencia. Mientras están completamente conectadas e interactuando con cada una de las otras áreas. Las cuatro áreas de residencia no están separadas en forma distintiva.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 1. Es un área de pura realidad subjetiva. Entonces, de hecho, nada existe como forma objetiva observable. El sentir, tu sentido de cuerpo, totalmente desintegrado, no es algo que olvides rápidamente. Por esto no recomiendo a los principiantes el intentar proyectarse al foco 4. No hay peligros, no me malinterpretes. Pero los efectos son explotamentes, y no lo digo a la ligera. El ver mi vida física como un concepto ha cambiado mi perspectiva sobre la vida en forma significativa de la noche a la mañana. La noción de conceptos es una que tendrás que comprender completamente para poder ingresar en F4. En F2 todo se hace con conceptos subjetivos y en el F4 es la fuente de todos los conceptos que eventualmente se manifiestan en la realidad objetiva. Puedes decidir unirte con la energía subjetiva que forma los conceptos. Entonces piensas en alguna cosa y experimentas esa cosa, o más cor correctamente, el concepto de esa cosa. Tú puedes experimentar ser el concepto de una flor. Una roca, una nube, una hormiga, o un ser humano. No hablamos de experimentar ser una hormiga, sino el concepto, ¿de acuerdo? Los aventureros más arriesgados pueden experimentar conceptos más abstractos, como ser un sonido, eso es divertido, o un día de la semana. Así es, puedes experimentar el concepto de martes. Wow, no hay fin para ello. No hay fin para los conceptos con los que te puedes involucrar. Madre mía, es que no paro de pensar y no leo. Pienso y no leo. Continúo. Te dije que era para asustarse. 2. Es un área de tiempo simultáneo, tan opuesto al tiempo lineal que experimentamos dentro de esta realidad física. Entonces, todo está por pasar. Ha pasado y está pasando, todo está pasando al mismo tiempo, dentro del mismo momento, todas las fechas están ocurriendo al mismo tiempo, dentro de la infinidad todo pasa un infinito número de veces, esto significa por supuesto que no hay muerte sin principio ni final, todo sim simplemente es, sin embargo al mismo tiempo hay conciencia siempre en expansión, Vale, esto es lo que dice Corrado cuando significa que no podemos, después de ser humano, no podemos regresar, elegir ser una hormiga o un águila o una roca porque tenemos ya una conciencia superior. Somos creadores de universos y por lo tanto eh, tenemos una conciencia que ya tiene pensamientos abstractos y demás. Y no podríamos simplemente querer volver a experienciar lo que quizás alguna vez experimentamos siendo una hormiga o una roca. Bien, hey, es duro meter la, tu cabeza allí, pero ¿quién dijo que la realidad infinita y la perspectiva de una conciencia siempre en expansión debería ser fácil? ¿Es todo parte de la diversión? En definitiva, tomar muestras de la conciencia F4 puede ser una experiencia con muchas recompensas cuando lo haces correctamente, porque entonces todo tu yo ampliado se abre a ti, y puedes experimentar la alegría y la excitación de él en su totalidad, Wow, la totalidad de ser inmortal dentro de una forma que es mortal y saberte parte del juego de ti mismo, un vuelacabezas. ¿Conoces quién eres realmente? Sabes que no hay muerte, conoces que la vida es solo un ciclo continuo de conocimiento que siempre ha sido. Sabes que solo hay, o que hay solo, una consciencia que siempre se está expandiendo. Acóplate al concepto de infinidad, vuélvete ese concepto dentro del foco 4 y nunca volverás a ser la misma persona. Imagina el puro éxtasis de un millón de orgasmos. Todo sucediendo al mismo tiempo. O roller coasters, o olas de surf, o parapente, o una buena paella. Infinidades de paellas. Bueno, continúo. Um, esos son los tipos de sensaciones que el foco 4 les otorga, y eso es solo la superficie. Más allá del foco 4. Otros sistemas. Me han preguntado muchas veces si hay algo más allá del foco 4. La respuesta es, dentro de mi conocimiento, que dentro de nuestro sistema en particular hay solo cuatro áreas primarias, pero la consciencia no termina allí. Pero la consciencia no termina allí, evidentemente. La consciencia es infinita. Puede muy bien haber un infinito número de otros sistemas, quizá como el nuestro, o quizás ampliamente diferente. Nadie que yo sepa sabe algo acerca de estos otros sistemas potenciales. Monroe habla del enfoque 34-35, pero, como he dicho antes, yo creo que Monroe estaba experimentando alguna otra cosa. Yo creo que sus experiencias, enfoque 35, estuvieron de hecho relacionadas en áreas de nuestro físico ampliado, donde las dimensiones físicas alternativas dentro de nuestro sistema F1 a F4 parecen converger. El aspecto interesante acerca de esos otros mundos físicos dentro de nuestro sistema y la cosa extraña acerca de ellos es que ocupan el mismo espacio físico. La característica actual de las diferentes dimensiones físicas dentro de nuestro sistema pueden ser ampliamente diferentes, pero todas ellas tienen una cosa en común ellas ocupan el mismo espacio. Como sea lo que las separa, si así lo quieren, son esas áreas transdimensionales, en consciencia, que les permite a cada universo físico superponerse a otro. Ahora, sé de buena fuente que es posible viajar entre áreas transdimensionales. Cuando yo digo viajar, quiero decir un viaje físico actual. Wow, qué interesante. También es posible hacerlo en la forma no física, como les he contado. Entonces mi teoría es que esos avistamientos de ovnis pueden ser de hecho un tipo de goteo a través de otras áreas transdimensionales. Un área que tienen personas viviendo en ellas que ya han aprendido cómo diseñar algún tipo de nave con la habilidad de viajar entre las dimensiones físicas. De todas formas, volviendo al potencial de otros sistemas fuera de nuestro propio modelo F1 a F4. Leyendo los últimos trabajos de Monroe, me pregunto dónde realmente fue algunas veces. Él estuvo fuera, pero no en los términos de Foco 4. Había otra cosa. En serio. Yo calculo que él estuvo intentando entrar en otro sistema de consciencia desde el foco 3, entrando en un estado extradimensional, que está completamente fuera de nuestro sistema F1 a F4. Eso es lo que he estado intentando estudiar por mucho tiempo, la posibilidad de esas áreas extradimensionales. Calculo que eso puso su fisicalidad en riesgo, su cuerpo en riesgo, ok, estoy especulando ahora, lo admito, pero voy a intentar recrear completamente sus pasos en el futuro. Si él estuvo intentando regresar o ingresar en otra dimensión completamente, ejemplo, otro sistema, entonces eso es simplemente increíble. Bueno, a mí me parecía increíble lo tuyo, Keffel, imagínate lo, lo otro. Eso no es el foco 3, 4 o 5. Eso está completamente dentro de lo desconocido, y quiero decir totalmente desconocido. Salvo que él haya estado intentando entrar al foco 4 mientras sostenía un conocimiento completamente objetivo sobre ese hecho. Eso sería simplemente enloquecedor. Podrías cortocircuitar todo el circuito de energía subjetiva que alguna vez hubo. Dudo que alguien podría tener el objetivo de hacer eso. Simplemente hay demasiadas leyes naturales en contra tuya. Solo me pregunto ¿qué más encontró y qué secretos no ha sido revelados por Monroe? Voy a comenzar nuevamente desde la página 1 y a trabajar con ello hasta que la pieza final de este rompecabezas caiga en su lugar. Un abrazo amigos.